Me encuentro desde la morgue del Cantón Quevedo con el oficial de tránsito Marlon Fajardo, quien va a hablar acerca de una, un procedimiento que realizaron en torno a una muerte por accidente de tránsito. ...de las doce y media aproximadamente de la madrugada. Eh, los datos que se están copilando, que ya fueron copilados ya de los compañeros, eh, se realizó el respectivo parte policial ya lo cual fue entregado también en lo que es la fiscalía, ya de lo que es Buena Fe. Eh, los señores peritos indicarán cuál tuvo eh, la culpa, la responsabilidad del dicho accidente. Eh, estamos aquí, yo como representante de Bienestar Social de la misma institución, recopilando los respectivos datos para poder enviar a nuestros respectivos superiores. ¿Cómo se llamaba su compañero? Marcelo Macías años de edad tenía Marcelo Matías? Aproximadamente 30 años. ¿Aproximadamente 30 años? a su domicilio en el del accidente? Sí, de Buena Fe hacia el domicilio que era de él a lo que es San Luis, kilómetro 9, Vía del Empalme. ¿Es el bus circulaba en sentido contrario? Exactamente, sentido Quevedo-Santo Domingo. ¿La muerte fue inmediata ese señor? Aparentemente como se ve en lo que es el... Eh, en lo que es el, el respectivo choque, ya lo que es el impacto, eh, se podría decir que sí. ¿Cuántos hijos dejaron la orfandad? Tres, tres menores de edad. ¿En qué área de la institución trabajaba él? En la zona operativa. ¿Y cuántos años tenía trabajando como seguridad? Ya iba a cumplir seis años el compañero. ¿Cómo era él? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su amigo? ¿Cómo lo recuerda? Yo lo vi, eh, justamente me tocó hacer la guardia, hace dos días atrás en la, en, en la tarde. Y él ingresaba en su motocicleta a coger el turno de la noche. ¿Saludaron? sí, si sí. Bonita, tal vez... siempre, siempre, porque era súper alegre el compañero. Nos llevamos recontra bien ahí en el trabajo. Eh, con mucho aprecio también porque era uno de los mejores vigilantes ahí que nosotros teníamos. Y lamentando también la pérdida de dicho compañero. Todos nos sentimos un poco aturdidos de la situación en la que se encuentran los familiares, más que todo en este instante. ¿Y si hay Sí, tenemos una capilla, la cual eh, hablamos, hemos ya col, hablado con los respectivos familiares para ver si es que nos dan eh, el permiso para poderlo llevar hacia lo que es la capilla de buena fe. El otro vehículo involucrado en el accidente está detenido, el conductor de pronto. ¿qué el conductor se dio a la fuga, el vehículo se fue fue localizado en lo que es Luz de América, abandonó el, el, el lugar del accidente, el conductor. El vehículo es, está retenido en lo que es la, el canchón de ahí de Buena Fe. es un aerotaxi, eh, no le sabré más decir. ¿Cuántos años de servicio tenía la institución Marcelo Enrique Macías Plaza? Es aproximadamente casi seis años ya. ¿Trabajaba en cuál de las sedes de acá? De aquí en el UCT de Buenafé. Bueno, ustedes como vigilantes de tránsito me imagino que están en estos momentos con el dolor ¿no? de haber perdido a uno de sus compañeros. Él viajaba a bordo de una motocicleta, ¿verdad? Sí, una una Suzuki AX4. O sea, ¿él iba saliendo de su trabajo o, o qué estaba realizando? Exactamente, él venía ya de, saliendo de su trabajo eh, aproxima, aproximadamente a esa hora, 12 y media aproximadamente. Okay, gracias, oficial. Okay, Marlon Fajardo, miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, nos ha informado sobre lo ocurrido acá en la morgue del Cantón Quevedo. Acá también podemos observar ya la presencia de los familiares dialogando con elementos de la CTE. Eh, han pedido también que se respete su dolor, no han querido manifestarse al respecto. Sin embargo, por lo que podemos eh, comentarles es que este accidente de tránsito se registró a eso de las de la medianoche de este lunes 6 de junio en la vía Buena Fe antes de llegar al sector Cuatro Manga, cuando el uniformado salía de su trabajo ya con dirección a su domicilio. Según lo que han manifestado es que la motocicleta en la que se movilizaba el agente de la CTE, Marcelo Enrique Macías Plaza, fue ligeramente impactada por un bus de la cooperativa. Una cooperativa interprovincial es lo que nos han mencionado, causando pues que el funcionario saliera expulsado de la moto y sufriera severos golpes, eh, sobre todo en su rostro y en su cráneo. Su cuerpo ha sido trasladado hasta acá, a la morgue del Cantón Quevedo, donde ya en estos momentos se realiza la respectiva autopsia. Y en las tomas podemos observar a sus familiares quienes han llegado ya para retirar el cadáver de esta persona y llevarlo a velar en su respectivo domicilio. Tres menores de edad han quedado en la orfandad dado este accidente de tránsito. Gracias a quienes han permanecido conectados en nuestra señal, invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales.